Mi nombre es Karen y soy del territorio indígena China Kichá. Eh, eh, pertenezco al clan Kivel eh, eh, Para mí ha sido muy importante lo de las recuperaciones porque en conjunto de recuperación de tierra uno puede tratar de recuperar culturas, tradiciones que por falta de, de terreno se ha perdido. Entonces. Eh, ha sido muy importante para mí como mujer, como madre, como indígena y como parte de, de, de Chinaquicha. Entonces, en esa parte estoy muy, muy, muy contenta. Eh, en lo que ha sido muy difícil para mí, pues es en las situaciones difíciles que hemos vivido todos como territorio, este, le voy a contar un poco más o menos del relato de... De, de yo como mujer, pero también aparte de como de, de mi persona, toda la comunidad ha sido muy muy violentada. Eh, nosotros ingresamos en, en la finca el 27 de febrero del 2020. Desde entonces hemos eh, sufrido agresiones, agresiones físicas, agresiones de derecho, agresiones jurídicos, de, de todo tipo. Eh, hemos estado en la lucha, y una lucha muy difícil, puesto que, que ya este, es muy difícil porque se nos, como ya le decía yo, se nos violentan muchas cosas, eh, los derechos, los eh, derechos, y, y todo, pues, derecho a la tierra, el derecho a la libre, a la libre cultura. Digo yo cultura porque, como le digo, para uno poder vivir eso plenamente tiene que contar con, con tierra. Y a nosotros no haberlo tenido y a ver nosotros a haber venido recuperando. Y con eso no, Pero, ah, pero se nos dificulta a veces por, los, por las agresiones que hemos vivido todos eh, en, en DUE eh, En el caso de DUE se han reunido finqueros con eh, un conjunto de otras personas y han ido a agredirnos a, a la finca. A veces vamos con los niños y a veces no podemos estar tranquilos con los niños porque en cualquier momento pues llegan a, a agredirnos. Entonces eh, es una lucha que venimos trayendo y, y, y una lucha muy difícil pero que ahí estamos con, con toda la fortaleza de... De, de nosotras en el caso nosotros que somos una recuperación de mujeres pues con toda la fortaleza del mundo y, y todos los días pidiéndole de, de que de que la situación cambie y, y podamos seguir adelante con, con lo que es la, eh, cultivar la tierra eh, trabajar, cosechar y, y, y pues y educar a nuestros hijos según la, según la cultura que ellos puedan ser libres y jugar ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias. Bueno.